Pero ahora decidimos recorrer juntos el Tianguis del Piojo y la Pulga. Esto en Toluca. El primer video de esta cacería lo pueden encontrar en su canal de YouTube, que les dejaré en la descripción de este video. Cada mis Hunters vean a dónde me los traje hoy. Es la Pulga de Toluca y vengo más que acompañado. Y conozco pues parte de todo esto que es un mercado muy grande en donde quizá podamos encontrar cosas interesantes para tu casería. Ya, me imagino, hemos estado dando apenas vueltecillas, vamos llegando. Yo no puedo creer el tamaño de esto y aparte me dijiste que está el piojo y la pulga. Sí. Así que el piojo y la pulga. Sí. Estos lugares son mágicos. Cada persona encuentra cosas interesantes de acuerdo a sus gustos. En mi caso son los monstruos, los que siempre roban mi atención. A mí que me encantan los gatos, ese gato se ve especialmente bonito. Me gusta mucho venir precisamente al, al mercado porque encuentras a veces pues libros, en especial los que me gustan de Misterios, este es de los Record Guinness y hay un buen de cosas raras. ¿Has ido a las preguntas de cacahuamil? No, fíjate que me... Me falta mucho he viajado a varios países pero a veces me siento apenado porque siento que me falta viajar por mi propio país. Conozco sí. casi el 80% de las playas pero ahorita Estas que veo no. eso está magistral. Bien este este no no no es de las de las rutas de caguamilpa, pero hay unas muy similares. No. Acá. Yo te voy a llevar a ganar cualquier día que tú quieras entre semana. Tenemos, tenemos vamos. que ir a pueblear. No, sí, a pueblear. Hay un buen de Desde la comida. Yo creo que te vuelves loco, ¿no? Disfrutas la carretera, Muchísimo. la comida. Y nunca falta la cháchara. Siempre va a haber algún mercadito o ¿vale? Exacto, estaba viendo aquí que hay muchos. ¿Cuánto vale el libro? 40. 40 pesos, ¿Qué? bien. Muy bien, bien. Bien. bien, gracias. Estaba checando el, el anillo, no sé si sea un Drácula O de qué cara le ven, porque está medio raro No sé si sea un personaje como de cómic, como de caricatura O sea un Drácula Si algo he aprendido de Matt Hunter es escarbarle. Uno nunca sabe si encontrará la chida, como él dice, en una de esas cajas llenas de juguetes. Se lo sabe, se lo sabe. Eso es lo mejor, la escarbadita, ¿eh? Sí, la escarbadita. Nunca se sabe qué puede salir por ahí. Puedes voltearlo, voy a pasando los las otras tortas. Fuera el mini tortuga! Bueno, el lástima no que, no es que no tiene el brazo, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí encontramos unas piececitas de Harry Potter. Les voy, a, les voy a confesar algo, no he visto las películas de Harry Potter, ya sé que me van a matar, pero hay muchos fans de estas películas, de estos libros. Y bueno, estas figuras están, están extrañas, son, son como bootleg. Y yo creo que eso de que estén medias feas. Son lo que las hace que estén interesantes. Así que para los coleccionistas de Harry Potter, no sé si ya hayan tenido piezas similares a estas. Pero bueno, aquí en el Piojo están estas por si les gustan. Al buen Matt, después de un rato, el sol amenazaba con terminar con él. ¿Cuánto sale? Por lo que tuvo que buscar un buen sombrero. Ahora entiendo por qué Matt siempre anda buscando el tepache. Oh, Super. Con, esta, con esta gasolina que sigue a la cacería. ¿sí? Ese fue el brindis para una cacería estelar. Sí, seguimos este, invitando a toda la gente que vengan a probar el, este, el tepache de aquí, de, de aquí del Piojo. Y ahora sí que está, está bueno. Una de las cosas misteriosas en estos lugares son los amuletos que usan los comerciantes para que tengan buenas ventas. A veces estos amuletos son tan extraños y alucinantes como este muñeco, el cual no me permitieron grabarlo. ¿Qué se realiza este tipo de... ¿Es un ritual? ¿Es una costumbre dentro de los mercados? Bueno, para mí es una costumbre, ¿no? Sí. Que ya. Nos ¿No ha sos... hecho muchos favores. Sí. Es es es Precisamente es como para que vaya bien el negocio. Y el corazón me llamó la atención, está... Ese se lo regalaron a ella porque vino una muchacha que le pidió un favor. Ajá. Ajá. Que estaba malita su niña y... Se lo ¿Qué ¿Qué ok, perfecto. Okay. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a seguir buscando cosas vintage, cosas raras aquí en el piojo con el buen map contact. 4% y, y de Goku, de hecho hay muchos, eh. aquí hay de Goku, de Batman, este, esta caricatura no, no la ubico. De los Avengers están buenos, eh, ahí está el de Goku. Qué bonitos están esos guajolotes. Pura artesanía, eh, creatividad ahí vemos que están hechos como de piña algunas plumas y bueno la cabeza del guajolote es una estampita y el cuerpo como de alambre están muy bonitos muy bonitos sí, yo voy a llevar un guajolote de esos Es algo padre también que hasta las o sea, decoraciones para la casa salen de aquí. Yo he decorado mucho la casa con piezas de del Tiang ah, de y esto es como muy representativo, ¿no? Como una artesanía muy moderna, una artesanía muy, muy moderna por las tapitas. Son patas de gancho, plumas reales y Exacto, la piña, piña Y estos ya son impresos, son impresos. Técnica, técnica mixta. Son amaco ¿no? <risa> Aquí vemos a, a Matt ya como está buscando ropita de, de bebé. Ahora sí que viene a los tianguis, pues de cacería, pero ahora con la bendición ya está buscando también cosas de bebés. El nuevo Huntercito. muchas chácharas, aquí vimos un poquito de todo, pero en la pulga vas a encontrar cosas bizarras, vas a encontrar cosas raras ahí, eso, o sea, no solo es piojo, también hay pulga. Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café y muy fragante. Este viejito está hecho como de papel maché, pero son artesanías que realizan en el estado de Michoacán. Este tenía un sombrerito y era una mujer. A veces traen colgando aquí algún tipo de, de cesto. Y bueno, está bonito. Se ve tétrico porque pues ya se le cayó casi todo. Y está un poco polvoso, pero es una artesanía de Michoacán. ¿Qué tal el Black Phillip? Ah, <risa> es Black Phillip, sí, sí. es cierto. ¿eh? Muy buena película, ¿no? ¿Cuánto sale la cabra? Ah, Dos varos. Sí. Pero te este parecería un peluche, pero es como para posarlo en la pared, ¿no? Sí, exacto, como si, hubieras, como si lo hubieras cazado. Como si lo hubieras cazado, pero de peluche. Sí, sí, sí, nada más es así, ya es su y para qué. Estoy checando este cuadro que se ve muy antiguo y me recuerda mucho a los extraterrestres de, de Billy Mayer, los que venían de las Pléyades más o menos así en la época de los 70s eran como los retratos o lo que describió Billy Mayer entonces parecen efectivamente extraterrestres, venidos de las estrellas. pero ¿no? no, bueno, quién sabe quién habrá sido pero a mí me recuerda a esos extraterrestres me gustó el cuadro ¿no? a mí me también gustó me gustó mucho bastante. es que habla mucho no esas miradas así sí. tan como fantasmagórico ¿no? es lo que yo le decía a mi compañero que me recuerda como a los extraterrestres hay un caso que se llama de Billy Meyer Ajá. en los setentas en donde le toma fotografías a, a seres venidos de las pléyades precisamente eran como estos que estamos viendo ahí eso me recordó mucho a eso pero como dices, está mojadito, uh -huh. pero está muy, muy bonito. No, y 150, ¿Y hay 150, creo que no, güey. 150, pero pues, ni el marco vale eso, ¿no? Está bien interesante, a mí también me pareció como extraterrestres. ¿Tú de qué le viste cara? Yo lo veo como de fantasmas, como ese espíritu que tal vez se desprende así, ¿no? Ah, o sea, cada, ese, ese es el sí. chiste del arte, ¿no? Que cada, cada quien lo interpreta como, como te habla a ti, y por eso a cada quien le gusta un estilo de arte distinto, pero Exacto. aquí creo que nos gustó el mismo cuadro de, de distintas perspectivas, ¿no? Sí, sí. Pero sobre todo que nos pareció paranormal, ¿eh? A los dos. <risa> <Sí>. <risa> así que ese cuadro tiene algo. Ese cuadro tiene algo, sí. Ahí está, raro, ¿eh? Si a alguien le gusta, pues puede venir aquí al mercado de La Pulga y llevárselo porque... Si es que no nos lo llevamos. No te lo vas a llevar. ¿sí? sí te lo vas a llevar. No sé, no sé. Yo también estaba así como pensando. Si sí, no sale algún juguete fuerte, yo... Que Regresas por, por él. Vamos a ver qué sucede al final del video. Aquí tenemos otro cuadro interesante. Muy oscuro, muy frío. Como si nos contara una historia de misterio en una época remota. ¿Les gusta? ¿Lo tendrían puesto en su sala? Yo creo que sí. Si tuviera espacio me lo llevaría. Gracias, Rescatada. Ok, si alguien pensaba comprarlo, ya no se pudo, eh. Eso es todo, Rodrigo. No pude, no pude. Es que paz, sí está bueno. Tiene sí, algo. Está, está. Sí. Precioso. ¿Cómo Eso. ¿cómo estamos? Y aquí encontramos pues una caja llena de, de chucherías pero tenemos aquí un maxi Lo importante al sabor y de sabroso guarapo ver cuánto? ¿en 30? ¿en 30 o en 20? ¿en 30 o en 20? ¿y no están poseídos? Sí se ven medio tétricos. Llegan a ver hasta, hasta de, de, de oro, de plata, por ejemplo esta de concha anaca Está bonito Ajá, Son las cositas de la primera comunión y dependiendo qué tanta lana tenía la familia sí. Le hacían a veces regalos muy muy ostentosos con estos librillos ya no son tan coleccionables o, o digamos que tienen tanto valor, pero a veces los que traen plata o oro pues les quitan las, pues las piezas. Ok, sí, y hay que saberle, ¿eh? porque bueno, lo ves y dices, ah, es un librillo ahí, pero como mencionas, esas partes es metálicas pueden ser oro. Eh. También te gusta mucho coleccionar, he visto en tu casa, pues, precisamente cerámica, Objetos, pinturas. O sea, me gusta por eso llamarlo arqueología moderna, ¿no? Porque... Creo que vienes al tianguis, te topas con cada cosa. Por ejemplo, ahorita de este puesto agarro este como señorcito de los años 30, pintado sí, a mano, en pasta. Está bonito, sí. Y no es algo que colecciones, pero sí que te enamora y te hace sentir como que eres el guardián de ese objeto, ¿no? Cuidarlo. ¿Cómo cuántos años tendrá este muñeco? Pues unos 60 añitos, fácil. ¿Eh? Está bien, bien cuidadito, vean la pintura, su bigotín, todo pintado a mano piezas de numismática, que es como se le llama la colección de monedas. Pero estas son un poco raras, ¿eh? Sí, esas. Mira, por ejemplo esta sí, es muy representativa. Esta tiene parte de plata, ¿no? Es de los este juegos de la son... Olimpiadas, ¿eh? Sí, del 68. Esta todavía tiene plata y de hecho... Sí, exactamente, hay, hay, mira. hay dos versiones. Hay una variante donde la lengüita de la serpiente está más inclinada y en otra va recta. Ok. Es una pequeña variante, pero todo eso hace que sí. luego valgan más. Aquí está la ley, que es 720, que significa que tiene plata, ¿verdad? Muy buena, muy buena moneda. Garujos, ¿eh? Luego también estas eh, son monedas ya nuevas del 2001, pero como salieron en diferentes, eh, diferentes relieves, pues también ya se volvieron parte del coleccionismo de numismática. Mira, estas es de 10 pesos. Traen a Zaragoza y la que ya conocemos que es la del calendario azteca. Y las que dicen 10 nuevos pesos son las que están súper buscadas porque de hecho el centro trae plata también, ¿no? Sí, ya se sí. están escaseando, ya, ya se están terminando ahí, ¿eh? ¿no? Por ejemplo, estas aunque no tengan un valor fuerte, pero es el recuerdo Ajá. del domingo que te daban, ¿no? Oye, sí, con esas sí comprabas unas sabritas. Sí. ¿Te las sabritas? Eso es lo Esto era un buen domingo, y luego había una de 5000 más grande que era esa que sí. habían rayado, bueno, ¿no? mil, vean estas de 200, estas acá, estas también salieron conmemorativas, había tres, la otra de 200 es la del mundial de México 86 Claro, Ven el, ¿eh? el tamaño de esto, puro níquel, puro níquel, ahí están los héroes, los héroes de la revolución, y la otra de 200 era la de México 86 sangre de la pulga, así que ¿qué te pareció más? Me fascinó, neta. Estoy agotado, asoleado, pero bien contento. Ahora sí que lo bailado nadie me lo quita vamos a tener que hacer otro recorrido porque nos faltó mucho por descubrir este es el segundo video el primero lo van a encontrar en el canal de Mad Hunter Mad Hunter, juguetes antiguos, dense un rolecillo por ahí van a disfrutar de la versión que yo hice también, en la descripción de este video les voy a dejar el link para que vayan al canal de Mad Hunter y a ese video en especial y digan, vengo de parte de la legión Oxlack muchas gracias Eso es no, por gracias, gracias a ti, nos despedimos y suerte en la cacería